pero no haberme equivocado con esto. La bici la puse allí en la casa, tal como llegué del otro día de montar cuando le rompí el eje. El vídeo está por ahí. Pero voy a hacer una bajada de esas que están. De las que están ahora mejor ahora en el pueblo. Los mínimos le han puesto a esta gente. Pero se me ha olvidado otra vez cargar la bici. Y he salido con poca cosa. Pues yo GPS no utilizo. Pero ahora pongo, yo qué sé, del Google Map o algo. ¿Dónde está ahora? Gente, más rara aquí, ¿no? Ahora pongo un enlace ahí la descripción o lo que sea de dónde está esto, por si alguien quiere venir. A ver, hablando solo, y... Esta es la flecha y esta es el, la flecha larga que lo grabé el otro día. Pues ahí está repetido y ahí está la entrada de los minions. Bueno, ¿qué guante me compro? Que todo el mundo me dice que me ponga guantes. Es que voy mejor sin guantes. Los puños gastados y sin guantes. Está pensando que voy a hacer un vídeo de todas las cosas que rompí el año pasado en la bici. Que no son muchas, pero lo voy a poner a ver realmente cuánto me ha costado mantener el mantenimiento de esto ahí está mi pueblo y la carretera de repetido que es esta como siempre como casi siempre al final y esta es la entrada de los minions vamos por allí hasta la carretera de la que está ahí lejos Todo. este camino se va a cerrar. Este camino, como no lo abramos otra vez, con las tijeras se cierra. Después lo abriremos y dirán que no se puede pasar por aquí con la bici. Pero bueno, si no lo abrimos nosotros. Okay. Qué difícil es esta bajada ya la grabé un día, con el, cuando vino el chu el vídeo en verdad no era muy bueno y no sé si lo he quitado está por ahí la cámara qué malo está me hace raro hablar así porque el otro día vi un vídeo de hinchu hinchu hinchu biker y pensé yo digo no veo uno que iba por la mañana temprano y por la nieve a mí nunca me vaya a ver haciendo un vídeo esa hora, desde luego pero <risa> qué flipé, digo no este qué motivación tío ahí por la mañana y hablando ahí solo como yo ahora pero vamos a cosa más tarde, no Dando la vuelta, ¿no? Sí. Muy bien, ¿qué sí. Uy. Hola. mi hermano eh